música, a pesar de que dicha escuela no aceptaba a ningún estudiante que fuera negro. Es considerado uno de los mejores pintores del barroco colonial en el mundo entero. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches familia, nuevamente aquí con ustedes deseando que estén muy bien. Les saluda Yanira Blanco, gracias por sintonizar hoy martes 30 de agosto. Que Estamos listos señores para celebrar los sorteos nocturnos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por nuestro auditor.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 Que te llevas ese premio si lo ganas en un solo pago, en un solo pago, al igual que la doble revancha que subió a 405 mil, señores. Bueno, y el concurso del verano eléctrico de Lotería Electrónica ya llegó a su fin y esos premios estaban maravillosos. mire efectivo, bicicletas eléctricas placas solares, baterías portátiles y scooters también señores, la lista de los ganadores ya fue publicada, felicidades a todos esos ganadores puedes conseguirla en nuestra página oficial de Facebook, Lotería Electrónica PR, para ver si usted fue uno de esos ganadores de nuestro concurso el verano eléctrico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 Uno siguiente número del Pega 4, esta noche es el 3, señores, número 3. Último número, el 5. Es el número 5, número ganador del Pega 4. En la noche de hoy es el 9-1-3-5-91-35. Muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los soltos de la noche de hoy.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 de nuestra programación por WIPRTV San Juan WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Hoy en Noticias 360 En marcha proyectos de reconstrucción tras el huracán María revelan que sobre 5.000 proyectos están en progreso Autoridad de Puerto recibe primeras propuestas para modernizar los muelles 9 y 10 de Puerto Nuevo Sueño de una emprendedora se hace realidad Descúbralo en esta edición. Departamentos de Educación y Recreación y Deporte firman acuerdos de prestación de servicios deportivos. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, bajo los proyectos Cultura Emprendedora y Ley 60 en Caguas, se inauguró un nuevo espacio comercial ubicado en el centro urbano, por lo que el sueño de una emprendedora se hizo realidad. Allí participaron el alcalde William Miranda Torres y el presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, quien destacó que pequeños y medianos comerciantes en esta ciudad han recibido unos 4.8 millones de dólares en subvenciones. Félix Alemán con el reportaje.